Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo un resumen de lo que serán los estrenos y regresos más esperados de 2020. Antes de comenzar me gustaría hablarles de un hermoso video musical animado ideal para disfrutar en fiestas navideñas. Este hermoso video musical viene de parte de mis amigos de Ultra Blow, por favor visita el video oficial para que disfrutes de esta hermosa canción, y recuerda dejarles un merecido like. Te dejaré su enlace en la descripción de este video al igual que sus redes sociales. Ahora sin más, continuamos. Para comenzar, vamos con las películas y adaptaciones más esperadas de este próximo año. Primero hablemos del próximo live action de Mulan. Este clásico Disney nos cuenta la historia de una chica que decide alistarse en el ejército imperial para evitar que su padre sea llamado a defender al emperador. De esta forma Mulan se hará pasar por soldado y se someterá a un duro entrenamiento, hasta hacerse merecedora de la estima y de la confianza del resto. La fecha de estreno de Mulan será el día 27 de marzo de 2020. Continuando, también tendremos lo que será una precuela a modo live action de 101 dálmatas, que se llamará Cruella. En esta historia seguiremos a una Cruella más joven que será interpretada por Emma Stone, a quien hemos visto en cintas como The Help, Birdman y La La Land. Anteriormente, Disney reveló una primera imagen de Emma Stone caracterizada como la villana. Pasando al mundo de Pixar, una de las películas animadas más esperadas del próximo año será Onward. Recordemos que esta película será protagonizada por Chris Patt y Tom Holland, quienes interpretan a dos hermanos. Estos viven en un mundo de fantasía lleno de criaturas míticas y magia, y juntos emprenderán una mágica aventura para recuperar a su fallecido padre. Esta cinta llegará a las carteleras el 6 de marzo de 2020. Entre otros estrenos también llegará a la gran pantalla Scooby-Doo con su nueva película llamada Scoop. Esta nos contará cómo la pandilla se unió y creó Mister Incorporated, por lo que conoceremos los orígenes de esta pandilla. De la misma forma también conoceremos cómo fue el primer encuentro de Shaggy y Scooby. En las voces principales estarán personalidades como Zac Efron y Gina Rodríguez, a quien recordarán de Carmen San Diego. Y además de esto habrán algunos unas apariciones especiales de otros personajes de Hanna-Barbera. Pasando al mundo de Fox, al igual que la película de los Simpsons, 20th Century Fox está produciendo una película basada en la serie animada Bob's Burgers. Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, el proyecto será distribuido por Walt Disney Studios. Se ignora por ahora su argumento, pero su creador explicó que el filme intentará satisfacer a los fanáticos de la serie así como a quienes nunca han visto el show. Nickelodeon será otra productora que nos traerá una nueva película animada y esta será Bob Esponja al rescate la cual será la primera producida totalmente en CGI de la franquicia. La trama nos mostrará cómo Bob y Patricio deben arriesgar su vida para salvar a Gary, quien fue secuestrado y se encuentra en la ciudad perdida de Atlantic City. Además, veremos por primera vez a los personajes tal y como eran en su infancia y descubriremos nuevos rostros, como son Otto el Robot, el Rey Poseidón y el Rector. Además de esto, habrá una genial aparición del querido actor que, y por si fuera poco, el talentoso y reconocido Hans Zimmer será el encargado de componer la banda sonora original. Volviendo al mundo de Disney, tenemos Raya and the Last Dragon. Lo poco que se sabe es que en un reino llamado Lumandra, dividido en cinco regiones diferentes, una valiente guerrera llamada Raya busca el último dragón del mundo. El estreno de la película está programado para el día 25 de noviembre de 2020. Continuando con los estrenos tenemos Soul de Pixar. Soul seguirá la historia de un profesor llamado Joe Garner, quien sueña con ser músico profesional de jazz. Joe logra una gran oportunidad cuando le ofrecen actuar en el número de apertura del prestigioso Half Note Club, pero poco antes sufre un accidente mortal. Su alma se separa entonces de su cuerpo y es transportada a un centro donde las almas deben redescubrirse. Su estreno se encuentra programado para el día 17 de julio de 2020. Ya hemos terminado con las películas más resaltantes, pero esto no será todo. Ahora vamos con las series animadas más relevantes, según mi opinión, que regresarán o que se estrenarán el próximo año. Comenzamos suave y es que el gigante del streaming próximamente tendrá una nueva serie animada, basada en el mundo y personajes del reconocido videojuego indie Cuphead. Pasando a la pantalla chica, tendremos la polémica serie de Thundercats Roar, a pesar de que hace más de un año que se anunció esta serie, todavía no se han pronunciado con una salida oficial. Muchos piensan que la misma ha sido cancelada, pero la verdad es que continuaron su producción, por lo que solo podemos suponer que este sea el año en el que podamos ver cómo será esta versión de la famosa caricatura de los 80. Pasamos al mundo mágico de Disney con lo que sería la segunda temporada de Amphibia. En esta historia seguimos a Annie, una adolescente que es transportada por arte de magia a una zona pantanosa rural llena de gente rana. Allí se encuentra con la joven rana Spring Plantar y su familia. Junto a sus nuevos amigos vivirá diferentes aventuras mientras trata de encontrar la forma de regresar a casa. Este próximo año Annie comenzará un nuevo viaje en su renovada segunda temporada. Continuando con los regresos tenemos a Hilda. Luego de su estreno en el 2018 nos quedamos con las ganas de seguir compartiendo con esta niña y sus amigos. Aquí seguimos a una entusiasta aventurera que deberá mudarse del bosque a la ciudad. Allí deberá afrontar nuevos misterios junto a sus nuevos amigos. Y hablando de misterios, hablemos de villanos. Este año nos sorprendió con el estreno de la serie, donde conocimos un poco más de la organización de Black Hat. De la misma forma, también conocimos a los supers y cómo la organización le da una mano a los villanos para combatirlos. Lamentablemente, luego de su estreno no se dio a conocer más información, pero no creo que haya sido cancelada. Probablemente luego de la polémica que se dio a conocer de su crew, esté siendo más difícil saber los nuevos episodios por lo que posiblemente veamos la continuación este próximo año de quien sí estamos seguros que volverá en 2020 es final space con su tercera temporada este año exploramos un poco más del universo de la serie ya que nuestros protagonistas debían encontrar las cinco llaves dimensionales para liberar a polo y así encontrar y rescatar a queen a quien perdimos en la primera temporada. Si aún no has visto los episodios, puedes verlos en Netflix con doblaje latino. Definitivamente uno de mis estrenos favoritos y de los más esperados. Otra de las series más esperadas de este próximo año sin duda es Infinity Train, la que se estrenará en un especial de 5 días con 2 episodios cada día dando un total de 10 episodios, tal y como fue en la primera parte. En este nuevo arco tendremos a un nuevo protagonista llamado Jesse, un chico de 14 años quien se juntará con el reflejo de tulip del vagón cromado, para juntos encontrar la salida del tren. El estreno de esta segunda parte será el día 6 de enero. Ya nos estamos acercando al final de este conteo, pero antes vamos con lo que personalmente será mi estreno favorito del año que viene, y estoy hablando de The Old House, una comedia con pinceladas de magia y terror creada por Dana Terrence. Aquí seguiremos la historia de Luz, un adolescente que por si no lo sabían es de República Dominicana, quien un día se topa accidentalmente con un portal al reino de los demonios, allí se hace amiga de una bruja llamada Eda y un pequeño guerrero llamado King. A pesar de no tener habilidades mágicas, Luz persigue su sueño de convertirse en bruja, sirviendo como aprendiz de Eda en Old House, donde deberá resguardar su identidad como humana si desea sobrevivir. Definitivamente Disney ha sabido crear hype alrededor de esta obra, y no puedo esperar por ver qué nos ofrecerá este mundo, que sin ser estrenado ya cuenta con una renovación para una segunda temporada. El estreno oficial de esta serie se encuentra programado para el día 10 de enero de 2020. Para finalizar, vamos con lo que será el final de Boyack Horseman. Ha sido una larga travesía y Boyack finalmente ha decidido tomar control y responsabilidad de sus acciones, entrando en rehabilitación. En la primera parte de este final pudimos ver a Boyack en su progreso en terapia, las dificultades de pareja de Mr. Peanut Butter y Pickles, el descubrimiento personal de Diane y los retos de maternidad que debe afrontar la princesa Caroline. Y el final de todo esto, esto lo veremos este próximo año. Sin dudas, una de las mejores series animadas de la década. El estreno oficial de la parte 2 de esta sexta temporada se encuentra programado para el día 31 de enero en Netflix.